Néstor Flow. Que lo que, que lo que, señores, vamos a lo urbano, a lo urbano. La gente que está sonando ahora mismo, que son el. Rochi RD lanzó para mí una estrategia, una más de, de lo urbano. Lanzó un tema con cuatro artistas urbanos, incluyendo el Mega. El Mega que han forzado tanto. <risa> que gracias a los Fox que, que ha hecho. Está pegado ahora, está pegado ahora. Que ha hecho lo imposible. Ahí está el video de Rocky. Por meter al Mega. Para sonar la canción, para que la canción la gente le prestara asunto. Fueron y armar un show que iban a sacar El Mega. de que El Mega se levantó. ¡Me ¡Levanto ahora! ¡Estoy levantado ahora y me entero! Sí. Un show mediático. Ya eso se vio hasta feo. Porque fue como muy... y como muy forzado. Como dice nuestra amiga Josauri. Fue, fue planificado. Fue como tan planificado porque... Eh, al ratico estaban los tres, y si usted tiene una diferencia con alguien, van a estar los tres juntos. donde el Luini, Luini y No, y no hay ni no, una no pica de ojo, ni no una pica de ojo, muy bien, normal. <risa> Eso era para que le prestaran asunto al tema, por cierto, que ve, el Seki. Ya está que, que quiere buscar el sonido no, con todo. Se ve muy, se, se, se aquí se vio tan falso. Como tan falso. Sí, sí. porque en la transmisión ahí estaba como diciéndole la vaina, como sí, di que, que, tú vas a ver, di que no te vamos a sacar del tema y vaina. Mira mira, mira mira. Lo, se lo, va lo, a sacar del tema y vaina. Como que no lo No ponga hacer. el audio por favor, que dice unas impropiedades, unas eh, palabras ahí. pero eso fue muy falso, señores, eso fue arreglado. Tienen, tienen que mandar. Tienen que manejarse mejor en cuanto a eso. Y pobre mega, ya que haga música, música, música. Porque a él se pegó y no era como con tanto sonido, como tanta controversia. No, es lo que estamos no, hablando ahorita. Sí, Tiene que, que buscar to, algo de las redes es sociales. Una vuelta, sí. Todo con una estrategia para poder tú poder sonar y poder pegar. Ahora mismo todo es a través de eso. De tú buscar una estrategia para tú poder pegarte. Y buscaron esa forma para poder meter esa canción. Otros dicen también esto que. Quiero decir que papá, que hizo eso, dije que papá cae el tema de, de, de Chegenes. Pues no puede, mira muchacho, para que ese tema. <risa> ah, pues eso así. <risa> sí, va, con trenza, no hay forma. <risa> Oye, hasta yo salgo y bajo con trenza hoy. <risa> eh, bueno, el Mega... Nah, ¿Y si es ventaja para el Mega? No, el, el, el, el pobre el Mega. ¿Necesita comer para diciembre? Está combinado el Mega ahí con, con el tinte y la uña. Sí, sí. Ahora, ahora, todo, ahora, mira, mira cómo, lo que te digo, todo el contenido, es, eh. Ahora el cabello amarillo, de rosado, verde, tiene que estar obligado ahora entre los urbanos, neto, ¿Eh? Los cabellos rosados, amarillo. Sí, sí, y amarillo y verde. Tiene que estar combinado siempre ahora con, con, eso, ¿te entiendes? Si no la gente, tú sabes, no, no le va a llegar, no le va a llegar a eso. Pero en mega si eso es sonido. Bueno, si esa es la forma de buscar su sonido y su vaina, eh, vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar con el tema. El tema está ahí y metieron a Cherry. Que eso yo no lo voy a creer a nadie. Que Cherry lo metió de noche a la mañana. Eso no lo creen ustedes. Roche, eso no te lo va a creer nadie. No te lo cree nadie a ti eso. Dije que, que, que metieron a Cherry y dije ya. Ya está en el video. Apareció en el video casualmente. En una noche grababan ese video. Yo no entiendo. Qué rápido grabado que grababan el y eso estaba grabado hace tiempo, esa vaina. Y pusieran de el Mojigán a todo el público. Claro. Que era de que, que supuestamente eso era falso. Pero imagínate el tunel. Eso es así. Eso es la nueva estrategia ahora de, de los urbanos. Que por favor pudieran como coger un chin, lo de aquí, y aprender secuelita. Dios mío, ¿eh? No, y qué es lo que van a hablar de aquí. No, no, esto es lo último. No, aquí Uno gallo loco, caco de maco, que no le gusta que le digan caco en las redes. Usted es un cacuemaco, loco viejo. ¿eh? ¿Qué es lo que hay que decirle? No, lo de aquí le hacen ¿Eh? estrategia. Tú sabes, papá, y están pegados. Sí, pero qué eso. estrategia. Un libro loco de ahí, de, de esos barrios. <risa> eh, los muchachos, de los barrios, que estoy quillado. Porque que trabajen a su. Pues ese muchacho es lo último con un sonido que se ha tirado de un puente, como con cinco o más. Un sí, eh, sí. oceador merece eso y más. Él merece eh, mudarse eh, para Puerto Rico. Es un loco es un sano. Osuna no. tiene que mudarle y cuente ese servicio en Puerto Rico. Ven, dale para acá para que esté conmigo. <risa> <risa> ey, ey, no, ey, se Cherry, Cherry. No, que limpia. merece un oceador. <risa> aquí vamos a hacer un video que tú quieres grabar con el mejor de aquí, Miguelo. En la salida, ven que tú lo vamos para parar y lo vamos a tirar en no, la guagua. Lo que es que grabe el no, no, espérate. Le pague la vamos, promo. Vamos a esperar video. a, a de salir de, de, de la ciudad médica donde él vive. Ven, tírate arriba, la guagua. ¿Cuánto hay para mí? Eso lo que te dicen. ¿Cuánto hay? Hay que llevar ahí dos más primitos míos que se le van a tirar ahí también. Hay que darle de 500 a cada uno. En eso que estamos enfocados aquí. Por sí. eso que no. Sí, yo no quiero grabar con Miguel y que Miguel, Lula, eh, aparte de que le grabe, que le ponga el video. Que le pague el video, que le pague la promo, que pague todo. Que Miguel no se apeche con el tema. Eso, Eso lo es ellos quieren. Mm, eh, bueno, los muchachos... Bueno. Pero es nada, los muchachos están trabajando, algunos de ellos están trabajando y están trabajando Sí, bien. sí están trabajando. Están trabajando bien, que sigan ahí trabajando, pero tienen que ir viendo lo que está pasando en la capital. Que en la capital los muchachos están eh, fuera de liga, ahora mismo están... ¿Tienen el diciembre prendido? ¿Tiene la pampa prendida? Claro, pila de fiel. Bueno, vamos a una paz y cuando retornemos tenemos a y hoy con nosotros bajo con trenza. Así que ya ustedes saben, denle en ahí.